Chicos, perdón por publicar el video, es que. Como que. Sí que parece que iba a ser épico, gracioso o algo por el estilo, pero simplemente fue cualquier cosa. Es que no quería este, que mi canal de YouTube tuviera poco contenido, que no vuelva a subir video de. de no sé, de. Varias, varios meses, ¿no? Así que bueno, era mejor que subiera un video simple y sin sentido para no dejar un vacío en mi canal de YouTube. ¿No? Este, perdón por el video que publiqué. Si me perdonan, díganme, perdon, díganme que me perdonen en los comentarios XC. Si